Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 30. Dormir. To sleep. Yo dormía. Tú dormías. Él, ella, usted dormía. Nosotros, nosotras dormíamos. Vosotros, vosotras dormíais. Ellos, ellas, ustedes dormían. Yo dormía mucho todos los fines de semana. Morir. To die. Yo moría. Tú morías. Él, ella, usted moría. Nosotros, nosotras, moríamos. Vosotros, vosotras moríais. Ellos, ellas, ustedes morían. Muchos soldados morían en la guerra. Dirigir. To lead. Yo dirigía. Tú dirigías. Él, ella, usted dirigía. Nosotros, nosotras dirigíamos. Vosotros, vosotras dirigíais, ellos, ellas, ustedes dirigían. Mi papá dirigía la orquesta de la universidad donde yo estudiaba. Exigir, to demand. Yo exigía, tú exigías, él, ella, usted exigía. Nosotros, nosotras exigíamos. Vosotros, vosotras exigíais. Ellos, ellas, ustedes exigían. Mis padres siempre me exigían muy buenas calificaciones. Fingir, to pretend. Yo fingía. Tú fingías. Él, ella, usted fingía. Nosotros, nosotras fingíamos. Vosotros, vosotras fingíais. Ellos, ellas, ustedes fingían. Algunas veces yo fingía estar enfermo para no ir a clases. Pero mi madre no me prestaba atención. Distinguir. To distinguish. Yo distinguía. Tú distinguías. Él, ella, usted distinguía. Nosotros, nosotras distinguíamos. Vosotros, vosotras distinguíais. Ellos, ellas, ustedes distinguían. Ellos siempre distinguían los lobos de los coyotes. Conseguir. To get. To obtain. Yo conseguía, tú conseguías, él, ella, usted conseguía, nosotros, nosotras conseguíamos, vosotros, vosotras conseguíais, ellos, ellas, ustedes conseguían. Mi tía casi siempre conseguía todo lo que se proponía. Perseguir, to chase, yo perseguía, tú perseguías, él, ella, usted perseguía, nosotros, nosotras perseguíamos, vosotros, vosotras perseguíais, ellos, ellas, ustedes perseguían. Yo soñé que una gran calabaza me perseguía.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 To laugh. Yo reía, tú reías, él, ella, usted reía, nosotros, nosotras reíamos, vosotros, vosotras reíais, ellos, ellas, ustedes reían. Yo reía mucho con los programas cómicos en la televisión. Reírse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 Mentir, to lie, yo mentía, tú mentías, él, ella, usted mentía, nosotros, nosotras mentíamos, vosotros, vosotras mentíais, ellos, ellas, ustedes mentían. Cuando yo era niño, yo nunca mentía y siempre decía la verdad. Convertir, to transform, yo convertía, tú convertías, él, ella, usted convertía, nosotros, nosotras convertíamos, vosotros, vosotras convertíais, ellos, ellas, ustedes convertían. Ese mago siempre convertía el agua en vino. círculo de verbos número 30 imperfecto de los verbos terminados en ir. En este video estudiamos los verbos dormir, morir, dirigir, exigir, fingir, distinguir, conseguir, perseguir, seguir, reír, mentir y convertir. Aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos con las raíces de estos 12 verbos para ser conjugados en tiempo imperfecto con cada uno de los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Envíame tus comentarios, preguntas o sugerencias.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 Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail .com. Este es el final de nuestra clase del tiempo imperfecto. Verbos terminados en IR video número 30. Muchas gracias por ver esta presentación y yo espero verte en el próximo video con más verbos en este tiempo imperfecto que es de gran importancia en español. Muchas gracias por ver este video y yo espero verte en el próximo video con más verbos en el tiempo imperfecto. Hasta pronto amigos.